Buenos días. Hace 26 siglos un ser humano, uh, habiendo saboreado el fruto de su propia búsqueda larga de la verdad, del propósito de la vida, de la causa de sufrimiento y causa de felicidad, inició una carrera larga de compartir con otros las verdades que él descubrió por sí mismo. Y este ser humano, uh, conocemos como el Buda, y la, las verdades que descubrió por su propia experiencia, introspección, uh, después de un largo proceso de cultivar la capacidad de mirar detalladamente adentro y a la misma vez eh, mirar la realidad que le rodeaba las verdades que descubrió eran que nuestro sufrimiento no es necesario eh, nuestra confusión tiene un fin que todos y todas tenemos la capacidad de despertar del estado somnolento eh, que se genera una vida basada en deseos sensoriales en competencia en, en una orientación eh, hacia lo material hacia la comparación hacia eh, la versión y cuando el Buda empezó a compartir lo que descubrió eh, fue en cierto sentido revolucionario. Revolucionario en el sentido de, eh, de promover una igualdad radical, de, eh, de ubicar e insistir que cada ser eh, tiene una mente luminosa, tiene la capacidad de salir de su propio sufrimiento eh, revolucionario en el sentido de eh, poner en la palma de la mano de todos eh, las herramientas para su propia liberación y liberación eh, de eh, ataduras que se estaba transmitiendo a través de las creencias y las dinámicas sociales. Eh, relaciones eh, oprimidor, oprimidoras, eh, dinámicas de poder, eh, explotación, eh, desigualdad eh, y un profundo menosprecio hacia personas de otras clases o castas sociales. Y en su época también de ofrecer oportunidades espirituales a las mujeres fue eh, absolutamente controversial. Eh. En el otro sentido, el Buda tuvo que lidiar con la realidad social que hubo. Tuvo que encontrar un modo de expresar eh, y mostrar el camino que tomaba en cuenta desde donde la gente está iniciando. Tuvo que presentar el Dharma del modo que la gente lo pudo escuchar. Y aquí estamos 2600 años después aproximadamente. O sea, 2000 600 veces ¿no? que nuestro planeta ha dado toda esta gira para concluir un año. ¿No? Generaciones y generaciones. Y durante todo este tiempo y todos los cambios que han habido, el Buda no está aquí presente en la forma así con todo lo que conocemos como un Buda. No está aquí para ir modificando la forma en la que está presentando sus enseñanzas de tal modo que la gente puede escuchar. Y yo creo que para esta sesión quiero tomar la oportunidad de reflexionar un poquito sobre las formas en las que escuchamos el Dharma nuestros sistemas de filtración del mensaje, cómo es que nosotros seleccionamos eh, elementos e insertamos estos elementos en los esquemas que ya tenemos armado de tal modo que no estamos realmente escuchando el mensaje, sino ajustándolo a algo conocido o filtrándolo, filtrándolo según nuestras propias expectativas. Y a la misma vez de ver cuáles serían y son las condiciones para que a pesar de todos, todo ese tiempo que ha pasado, sigamos teniendo acceso a sus enseñanzas, incluso con nuestro sistema de filtración interno, eh, de poder conectar con las, eh, las prácticas, los métodos de meditación, poder ir viendo la perspectiva de la interdependencia, la interconexión, ir reajustando nuestro modo de valorar nuestras propias capacidades, e ir descubriendo dentro de la sociedad que tenemos posibilidades de liberación. Y si miramos el, el, la el primer evento que este día de Duchen, de, eh, de la fiesta de conmemorar la primera eh, gira de la rueda de Dharma, modo de decir, la, como la primera vez que el Buda puso en movimiento una rueda, que como una rueda que realmente eh, sigue girando sin fricción, que una buena vuelta y de algún modo sigue dando vueltas, sigue girando, sigue siendo disponible en el mundo. Y obviamente el mundo no viene sin fricción, así que todas las aportaciones a lo largo de los siglos de continuar haciendo girar esta rueda de Dharma del tal modo que nosotros eh, podemos conectar y recibir las enseñanzas del Buda. Y como morí conmemorando este aniversario, estamos conectando con la primera vez que el Buda enseñó el Dharma después de su iluminación. Y había caminado eh, mucho, mucha distancia eh, para llegar con eh, un grupo de sus amigos, eh, con quienes había estado buscando la, ¿no? La manera de salir de sufrimiento, la verdad, el significado, el propósito de la vida, la, el func la función eh, de causas y condiciones que generan sufrimiento y por lo tanto podrían eventualmente dejar de hacerlo. Llegó con sus amigos y en, eh, en ese encuentro que llegó con ellos, eh, dio la primera enseñanza del Dharma y estos amigos se convirtieron en la primera comunidad monástica. Y estos dos eventos surgieron simultáneamente. La formación de una comunidad totalmente dedicada a recibir, poner en práctica y transmitir las enseñanzas y las enseñanzas mismas. Y este, este vínculo íntimo entre el buda, el dharma, perdón, el buda y sus enseñanzas, que es el dharma um, y eh, la Sangha que es una palabra sánscrita que quiere decir comunidad y aquí se refiere a la comunidad monástica, que fue la comunidad que se dedicó a eh, día, noche y todos los momentos entre día y noche eh, seguir practicando y, y dedicando todos, todos sus esfuerzos a posibilitar la presencia del Dharma en el mundo. Este vínculo íntimo no es una casualidad. Eh, si el Buda eh, hace estos eh, milenios hubiera hablado sin haber formado eh, una comunidad dedicada a seguir haciendo disponibles estas enseñanzas, ni modo que dos siglos y media después seguimos teniendo acceso a estas enseñanzas. Y seguramente han venido otros seres con enorme sabiduría que han descubierto verdades muy importantes, pero sin un, un proceso de transmisión, un proceso de asegurar cuidar y, y conservar y hacer disponible estas, estas formas de sabiduría no, no están disponibles hoy en el día, hoy en el mundo. Las enseñanzas del Buda sí. Así que la creación de una comunidad dedicada a transmitir las enseñanzas y las enseñanzas es significativa. También la presencia no de un una, nada más una institución o un sistema o un edificio o una estructura física, sino una comunidad viva. Una comunidad que obviamente va a seguir generación tras generación bajo las condiciones histórica, históricas y sociales actuales. O sea, una sociedad, o una comunidad que refleja su tiempo, y su lugar y por lo tanto puede participar en este proceso de ir cómo presentamos cómo nos mantenemos fieles y conectados a la, las enseñanzas al mensaje básico eh, pero ver quién es la audiencia que cómo ellos toman esta información o esta presentación qué hay que enfatizar qué hay que menos enfatizar, que, que, que ya no hay que decir porque esto ya forma parte de la cultura, no hay que poner tanto hincapié en esto porque todo el mundo ya lo tiene, o ahora que sí ¿no? Y también conocer la sociedad y saber cómo es, ¿no? ¿Cuál, cuáles son los patrones, los juegos de poder, las creencias, eh, la, no, los roles, eh, sociales, de género, etcétera, que van en contra a la liberación. ¿Cuáles son los modos de reproducirse de las formas de represión que nosotros, cada uno está haciendo hacia uno mismo y mutuamente estamos reproduciendo en la sociedad? Conocer estos, estas formas en la sociedad que van en contra a la liberación, para saber cómo seguir abriendo esta puerta de salida. ¿no? Y no una puerta de salida de dejar dar la espalda a la sociedad, sino cómo ir generando otros, otras formas de relacionarse y poco a poco ir haciendo que la sociedad que va a seguir transmitiendo el Dharma sea cada vez, cada vez más conforme con las realidades, con los valores que el Buda enseñó. ¿Cómo podemos estar contribuyendo a una sociedad más compasiva, más generosa, más ecuánime en cuanto a, a roles eh, sociales? O sea, más eh, eh, igualdad de género, de raza, etc. ¿Cómo podemos estar teniendo una sociedad más sabia? ¿No? con mucho menos odio, agresión. Todo esto se requiere una continua participación activa de la parte de quienes están, estamos recibiendo, practicando y transmitiendo. Que, que somos ahora entre estas tres categorías, recibiendo, practicando y transmitiendo. Estos somos todos nosotros en ese momento. ¿Cómo podemos contribuir en estos procesos? Y si miramos lo que pasó en el tiempo del Buda, eh, una, una cosa que yo creo que sí necesitamos tomar en cuenta y quizás hacer ajustes es quiénes eran estos amigos que formaban eh, la primera sangha. quiénes eran lo, la mayor parte de la audiencia para sus enseñanzas, en la primer, el primer grupo de audiencia eran puros hombres. Puros, sí, puros hombres. Y se ve de los sutras que aunque sí el Buda empezó por la petición de una mujer, empezó a incluir sesiones especiales para mujeres, en general hasta aquel punto las mujeres ni siquiera estaban asistiendo a las enseñanzas lentamente se fueron dando espacios para que las mujeres también pudieran recibir el dharma pero se ve a lo largo de, de los siglos, durante mucho tiempo eh, se ve que quienes estaban transmitiendo eh, desde cuya perspectiva se estaban escribiendo los textos eh, era definitivamente desde eh, la perspectiva de los hombres con una audiencia principalmente hombre. Y en este momento si miramos, si vas a cualquier actividad de Dharma, en cualquier centro budista, cualquier retiro budista, si ven con esta óptica y ven cuál es la proporción entre hombres y mujeres, la, la mayoría y en muchos casos la gran mayoría eh, de la audiencia para el, el budismo eh, hoy en día, sobre todo en el occidente, son, somos mujeres. ¿Mm? ¿Y por qué esto es relevante? Eh, uh, y esto es una, es una reflexión que, que para mí, en este momento, eh, les, les tengo que decir que, que sí, yo tuve que reflexionar mucho y prepararme mucho para la, la plática de hoy. Que, que está siendo para mí, en lo personal, un momento de muchísima reflexión. Eh, una amiga cercana que ha, había sido una moja 21 años, eh, recientemente entregó sus votos eh, con un mensaje diciendo que su... Eh, su experiencia eh, dentro del, de los, las instituciones patriarcales eh, del eh, budismo tibetano la habían eh, lastimado su integridad personal y que, que ya no quiso someterse a estos procesos. Algo muy muy fuerte es una... Eh, es una persona que aprendió tibetano, eh, fue eh, traductora mucho tiempo eh, y había eh, sido eh, cercana a uno de los eh, de los eh, maestros tibetanos acusados de eh, de haber eh, abusado su poder sobre sus discípulas para su propia gratificación sexual. Y eh, este conjunto de eventos, eh, la, el, este elemento de una amiga eh, cercana eh, tomando este este paso por las razones que expresó y dijo que no era la única razón pero sí fue una razón importante. Eh, y también estamos, eh, hemos tenido un, un año un poquito duro en cuanto a la, eh, al budismo tibetano. Eh, su maestro, eh, que es un eh, maestro muy importante dentro de eh, una de las organizaciones más grandes del budismo tibetano en el occidente, la FPMT. Eh, no es eh, el único, también en Shambhala, otra organización muy muy grande en el occidente del budismo tibetano, también ha tenido una situación eh, de abuso eh, de la parte del abuso de mujeres de la parte del maestro principal de aquella organización y seguimos también con eh, las, mo, las mujeres dentro del budismo tibetano sin acceso a ordenación completa, eh, cosa que implica que no podemos eh, dar ordenación a otras mujeres. Eh, y, um, y, y, y, en múltiples instancias de desigualdad eh, dentro del mismo budismo tibetano. Así que en este momento, eh, dar una plática que reflexiona sobre lo que estamos recibiendo del Buda, eh, a mí me lleva a reflexionar cómo estamos recibiendo lo que el Buda nos heredó, cómo son las instituciones que están transmitiendo y cómo, cómo se están eh, eh, manifestando eh, la, eh, las enseñanzas del Buda para que llegue a nosotros para que lo podamos escuchar y para que tengan el efecto deseado no solo de poner a nuestra disposición herramientas para liberarnos individualmente sino para ir transformando la sociedad y el entorno en lo que vivimos. Y dentro de esto, una de las eh, reflexiones que quiero eh, compartir con ustedes, que es, eh, es algo que, que para mí en ese momento es importante porque estamos eh, preparándonos para hacer un retiro eh, nuestro retiro de tres meses o sea las monjas vamos a hacer retiro de tres meses eh, sobre la compasión y más bien sobre bodichita que es esta, eh, es una cualidad de eh, una toma de responsabilidad de, en lo cual eh, generamos la aspiración de poder ser una condición para la liberación de todos los seres, poder eh, dedicar nuestra vida al servicio de los demás. Eh, y son enseñanzas para mí profundamente inspiradoras. Es la esencia del budismo Mahayana, a lo cual el budismo tibetano pertenece. Y a la misma vez son enseñanzas que han estado transmitidas a lo largo de milenios de tal modo que anticipan una audiencia principalmente hombre y cuando cuando yo reflexiono sobre un mensaje que eh, las mujeres ya hemos recibido desde la sociedad que es que debemos de ponernos al servicio de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia, de los demás, que la idea de que, eh, que eh, es algo muy noble eh, ponerse a la disposición de los demás, eh, dejar al lado nuestras necesidades para cumplir las necesidades de los demás. Nosotras ya hemos recibido este mensaje o esta orientación eh, dentro de un esquema de valores, de patrones sociales, de roles de género, que finalmente no necesariamente van a ser muy liberadores, que más bien pueden ser otro modo de reproducir desigualdad. Otro modo de quitarnos una capacidad interna de liberarnos. Y ciertos elementos del mensaje de Bodhichita, que si uno ha estado formado a través de una por una sociedad eh, que te transmite el mensaje que tú de ser el género que eres, eres responsable para el bienestar material de los demás y eh, los, eh, tú debes de tener una red familiar que provee, lo, la, que te sirve, que te cuide, que atiende tus necesidades afectivas, que, que, que cuide todas las cosas domésticas y tú ve y lucha eh, para, tener, para generar recursos materiales para la familia. Si sí, esto es el mensaje que en ciertas sociedades sabemos que el rol de género de un hombre, eso es lo que uno ha estado escuchando, entonces sí, muchas enseñanzas de, sobre la empatía, la necesidad de abrir los ojos y ver, ¿no? la, de generar compasión, ver con una óptica de sensibilidad a las experiencias de otros, hacerse responsable, no sólo para lo material, sino para realmente las causas de liberación de otros. Muchos elementos de las enseñanzas de compasión, de bodichita y de empatía eh, van en otra dirección, por el receptor, ¿no? por nuestro sistema de filtración de mensajes y de lo que nosotros necesitamos escuchar por nuestra ubicación social, ¿no? por nuestro rol de género, por nuestra formación previa. Y esto, esta tarea eh, de ir escuchando, repasando, ¿no? y realmente haciéndonos muy sensibles a, al modo en lo que nosotros estamos escuchando las enseñanzas del Buda, haciéndonos conscientes de nuestro lugar social, de nuestro patrón de recepción, de nuestro sistema de filtración según lo que ya nos han dicho. Y lo comento por una inquietud eh, que yo tengo ahora en, eh, iniciando esta tarea, de, de realmente reflexionar sobre el modo en lo que estamos transmitiendo el Dharma y enseñando sobre apego y al amor y enseñando sobre el manejo de las emociones y enseñando sobre la compasión y bodichita cuáles son los disparos o los desvíos eh, que si no cuidamos bien terminamos eh, eh, reprimiendo nuestras eh, propias necesidades espirituales, no viéndolas porque ya vamos corriendo a servir a los demás. ¿Mm? O en lo que nosotros eh, eh, empezamos a eh, reproducir eh, roles de relación dentro de las comunidades budistas, que no son nada eh, liberadoras, ¿no? donde quienes ya hemos recibido mucha formación en servir y en eh, girar en torno a, al otro, eh, empezamos a hacerlo ¿no? y terminamos teniendo dinámicas que, que, que, que no nos llevan en una buena dirección y a la misma vez donde eh, ciertos elementos eh, de, que nosotros tenemos como una herencia cultural se enganchan y se, se disparan mucho ¿No? y, y vamos a necesitar tener y esto es una tarea que no voy a cumplir hoy pero que me quiero dar eh, para el año que viene eh, de, de ir invitando una reflexión colectiva sobre este tema. Cómo son los modos en los que estamos eh, reproduciendo eh, formas eh, de ignorancia eh, o formas de eh, de represión eh, de no estar realmente haciendo una investigación eh, reflexiva muy puntual sobre que que, ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy enfatizando? ¿Qué me hace mucho clic y importo? Y pongo a reforzar patrones ya hechas, hechos. ¿no? Y yo creo que eh, tenemos esta tarea eh, en las enseñanzas de compasión, tenemos esta tarea en nuestros modos de relacionarnos dentro de las comunidades y eh, tenemos eh, tenemos eh, una, una amplia eh, eh, riqueza de material para reflexionar y a la misma vez eh, de ver cuáles eran las condiciones eh, que han permitido hasta ahora que aunque no lo, no lo eh, escuchemos perfectamente aunque se, se mete en intersticias o grietas psicológicas o psíquicas que tenemos y ya no en vez de eh, abrir nuevos caminos nos hacen encauzarnos por caminos viejos no fructíferos eh, cuáles eran las condiciones que nos han permitido seguir recibiendo el Dharma hasta ahora. Y también eh, de eh, hacer aspiraciones eh, para poder nosotros seguir contribuyendo a que el Dharma sea disponible en el mundo. Todos, colectivamente. Y cuando Um, hace cuatro años, eh, nosotras las, eh, las monjas Dharmadatta eh, iniciamos una, eh, un proyecto de eh, ir a vivir en México y yo creo que con esto eh, tenemos mucho, eh, ahora es un buen momento de sacar mucho material para reflexión sobre cuáles eran las premisas que hubo que no se, no se identificó claramente para reconocer que los puntos de, referen de referencia que importamos al budismo no son los que funcionan en el budismo. Y estoy aquí contemplando un poquito las referencias que tenemos cuando Llega una comunidad eh, religiosa, una comunidad monástica, una comunidad espiritual, a un nuevo lugar. Eh, cu ¿Cuáles son los referentes principales que tenemos? Muchas veces la referencia es que viene un grupo de misioneros que van a venir con toda su infraestructura hecha, con todos sus recursos hechos, con su misión, que la comunidad que pretende recibir enseñanzas eh, de ellos o de ellas, simplemente tiene que recibir. ¿no? Y yo creo que esto es un, eh, es un punto de mucha, mucha desfase o mucha, sí, mucha, una gran brecha de diferencia en el modelo que el Buda eh, estipuló para su comunidad, la comunidad dedicada a transmitir el Dharma. El Buda indicó que eh, las monjas y los monjes eh, no deben de proselitizar, no deben de ir de misioneros, solo deben de ir donde eh, la gente quiere recibir eh, el dharma y eh, expresa este querer recibir con invitación, con petición de estar y con generar las condiciones para, para que se lleve a cabo. Y por lo tanto, el, eh, los, en el tiempo del Buda, eh, cuando hubo condiciones para la comunidad estar, estaban la comunidad monástica. ¿no? Cuando eh, la comunidad laica o las personas que querían escuchar el Dharma y recibir formación y, y, y, y, y aprender más, y, y, y practicar más, y formarse más. En aquel momento, las condiciones que la comunidad monástica necesitaba era comida, ropa y techo, básicamente. Hoy en día tenemos un sistema de naciones, así que además de eso se requiere visa y se se requiere ¿no? transferencias de fondos y se, se requiere otras cosas que no existían entonces, pero las condiciones básicas siguen siendo parecidas. Estancia, ¿no? Y cuando, eh, cuando el Buda, eh, bueno, en el tiempo del Buda, eh, yo creo que... Eh, aunque no podemos decir que, ah, pues sí, esta cultura ya fue budista, porque en el tiempo de la, del Buda la cultura no fue budista precisamente, ¿no? No hubo budismo, eh, hubo personas enseñanza, enseñando lo que el Buda enseñó ¿no? en, en el tiempo del Buda. Y, pero en aquel momento... Eh, fue muy claro cómo se deambulaba la comunidad monástica o los monásticos individuales. Iban a un lugar si la gente generaba las condiciones que eran, que tenían donde quedarse, donde vivir, eh, tenían comida. Entonces daban el Dharma y practicaban ahí. Y en, el, en los momentos que, que no hubo, seguían caminando. ¿no? Y hubo... Eh, temporadas de hambruna ahí mismo en el, en, durante la vida del Buda y, y, y era una, eh, un momento en que el Buda dio eh, instrucciones que los monásticos pueden eh, regresar a sus lugares natales eh, donde van a recibir eh, comida eh, pueden seguir salir de los lugares donde estaban eh, para no poner presión o, porque, o para evitar que murieran de, de hambre. ¿no? Pero sobre todo eh, de simplemente no tienen que insistir en estar en un lugar donde la gente no dispone de las condiciones o no están dando las condiciones para su sostén. Y, esta, este tipo de relación simbiótica eh, entre la comunidad monástica y la comunidad laica, yo creo que es importante que visibilicemos porque no es lo que nosotros tenemos, no, es, no nos es familiar, no nos está conocido, tenemos otro modelo, ¿no? Con... Eh, la, los modelos que tenemos de caminos espirituales o, o eh, quienes hacen disponible enseñanzas religiosas o son la iglesia católica o son iglesias o, o grupos, eh, sí, iglesias evangélicas o son... Mm, algo eh, alguna forma de religión que uno no se apunta y, y, y no como participa eh, no sé como comprando los libros y, y, y citándose o ¿no? asistiendo a eh, como sí a los cursos ¿no? pero pagado Um, y estos modelos, de el modelo que hay en el, el budismo que es de, um, de si uno tiene interés en tener el Dharma uno tiene que generar las condiciones para que quienes están eh, dedicando su vida a transmitirlo puedan seguir haciéndolo. ¿no? y que los grupos no están enviados por una institución central. ¿no? De hecho, una institución central ¿no? en el budismo en, como del, en el Dharma del Buda eh, no se trata de alguien como por ejemplo algún chino quiere que hay Budismo en África y paga mucho para que vayan y abran templos en África. No, esto no es el modelo. El modelo es que alguien en algún lugar escucha, empieza a interesarse y genera las condiciones. Hoy en día obviamente estamos conectando a través del internet. ¿no? Eh, así que no es necesario generar localmente las condiciones para recibir el Dharma. Aunque sí, obviamente las monjas o los monjes o quienes sea que están dedicando su vida totalmente a, a, a transmitir, pues también necesita techo. No podemos vivir en la red electrónica, ¿no? porque no somos digitales, somos de, ¿no? de sangre y, y hueso. Pero la relación eh, sigue siendo según este modelo y yo creo que esto es uno de los eh, puntos que puede ser un punto ciego que no supimos que era un punto ciego porque pensamos que sabemos ya más o menos cómo funciona ¿No? y yo creo que con esto ya tenemos eh, varios eh, frentes donde nosotros podemos empezar a reflexionar cómo, cómo yo estoy asumiendo que sé algo que no sé, o cómo yo estoy como importando e insertando cierto, ciertas doctrinas o ciertas cosas que escuché, o ciertos valores, o ciertas, uh, cier ciertos roles, e insertándolo en algo que no es. ¿no? Y yo creo que este proceso... De nosotros como los occidentales que estamos recibiendo, practicando y transmitiendo el Dharma, eh, es nuestra responsabilidad ver cómo tomamos eh, las enseñanzas sobre la ignorancia, la sabiduría, eh, el apego, eh, el amor, la compasión, la generosidad, eh, el, la aversión, la no violencia cómo tomamos estas enseñanzas ¿no? de un modo en que estamos dentro del posible eliminando las premisas que tenemos que ya sabemos que es y dónde cómo ubicar o dónde colocar estas enseñanzas dentro de un esquema que ya tenemos hecho. Y lo podemos hacer con, con un proceso que sí es muy rico de ver cuáles son las premisas que tenemos cómo, cómo asumimos que es la relación con un, un, un maestro espiritual ¿no? y esto es todo otro tema que he estado reflexionando mucho y quiero encontrar un, un momento para compartir con ustedes mi, un poco de mis experiencias y reflexiones de cómo es que de estar en el lugar donde estoy, aquí, en su pantalla y estar eh, eh, transmitiendo el dharma, eh, termino estando vista como una autoridad religiosa, donde no, todas no, las relaciones no resueltas con la autoridad no, y todas las proyecciones con la, una autoridad o con la madre o con el padre todo esto sigue o, o termina proyectado hacia esta pantalla ¿no? y cómo esto realmente complica e impide una relación eh, fructífera ¿no? de, de estar caminando juntos y juntas en un camino de descubrimiento eh, supremamente eh, sorpresiva, interesante eh, y, y rica eh, y, y cero eh, cero así autoridad y, y culpa y resentimiento y, y todo lo que termina siendo ahí metido. Así que tenemos muchísimas eh, eh, Muchísimos elementos que nosotros estamos aportando a la experiencia de escuchar o recibir el dharma, eh, que al nosotros estar más conscientes de lo que nosotros estamos proyectando, insertando o filtrando, podemos empezar a abrirnos cada vez más al efecto transformador de las enseñanzas eh, del Buda. Y yo creo que el hecho de que estamos participando, ahora todos estamos participando en un proceso de, de, de transportar, traducir, transmitir, trasplantar el Dharma a un terreno, a un terreno interno nuevo, a un terreno cultural nuevo, ¿no? a un continente nuevo a una cultura nueva, estar participando en esto es algo que realmente nos invita a, a despertar, nos exige que, que hagamos eh, visible para nosotros mismos lo que no es el Dharma, que no es propicio para la liberación. ¿No? Y también de reflexionar eh, ¿Cómo es que estamos el dharma se está manifestando hoy en día? Precisamente para no estar importando eh, dinámicas de poder, is, de abusos institucionales, relaciones o, o, o premisas que no son. ¿no? Que a través de los procesos históricos de transmitir el dharma en sociedades que son sociedades penetradas con ignorancia, por esto necesitamos el Dharma. De estar participando en ese proceso nos, nos pone todos al eje de algo eh, que, que, que puede transformar no solo a nosotros sino a nuestra sociedad. Y es un momento de mucha riqueza, de mucha confrontación y de muchísima oportunidad. Y yo quisiera, no les dejé una tarea explícita, yo creo que quizás una tarea eh, que podemos eh, todos usar es de reflexionar sobre eh, nuestra relación con las fuentes de las cuales estamos recibiendo el Dharma, eh, de reflexionar sobre nuestro modo de escuchar y, e intentar hacer visibles nuestras premisas sobre eh, lo que es un camino espiritual eh, y sobre nuestro propio modo de vivirlo y quizás les doy la tarea de generar su propia tarea porque el dharma eh, que estaremos transmitiendo, que estaremos practicando y recibiendo es un disparo para una nueva conciencia. Lo ha sido, lo es y lo será. Nosotros nada más necesitamos identificar muy bien dónde está este disparo y ponernos en contacto con él. Y yo creo que con esto ya eh, estaríamos honrando eh, de modo muy, muy apto el día que, de hoy. Nosotros, cada uno, tocando el disparo, estamos dando nuestra energía a continuar este proceso de girar la rueda de Dharma, manteniendo el Dharma disponible en el mundo. Y otra vez, como reflexionando que nuestro rol en participar en esta acción de mantener girando la rueda del Dharma, no es solo... Eh, dando eh, las palabras del Dharma sino que el Buda generó todo un conjunto de condiciones que generamos todos juntos para hacer que esta, estas enseñanzas eh, tengan el modo de continuar existiendo y les deseo un muy muy buen año eh, en lo cual el Dharma está dando vueltas Uh, y transformando uh, tu corazón, tu mente, tu entorno, tu vida y nuestra sociedad.